fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor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 y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no les creyeron. Pedro, sin embargo, Levantándose corrió al sepulcro Y cuando miró dentro Vio solo los lienzos Y se fue a casa maravillándose De lo que había sucedido He aquí Dos de ellos iban el mismo día A una aldea llamada Emaús Que estaba a sesenta estadios de Jerusalén Hablaban entre sí De todas aquellas cosas que habían acontecido Y sucedió que Mientras hablaban y discutían entre sí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 y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Quienes dijeron que Él vive...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 Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de su vista y se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino y cuando nos abrían las escrituras? Levantándose en esa misma hora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 «No tiene carne ni huesos como veis que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Pero como todavía ellos, de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, «¿Tenéis aquí algo de comer?». Entonces le dieron un trozo de pescado asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos». Luego les dijo, Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto Después lo sacó fuera hasta Betania Y alzando sus manos los bendijo Aconteció que mientras los bendecía Se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo Ellos, después de haberle adorado Volvieron a Jerusalén con gran gozo Y estaban siempre en el templo